Si al intentar dar un comando con sudo, tal como sudo apt update, si dice que este usuario no está en el archivo de sudoers, consiste en agregar a mi usuario al grupo sudo. Si doy groups, se muestran los grupos a los que pertenece mi usuario. Entonces damos el siguiente comando, user mode o user mode espacio menos a g mayúscula espacio sudo espacio y el nombre de mi usuario. Las opciones "-ag", y esta G debe ser en mayúscula, son importantes, pues lo que hacen es que agregan un grupo más al usuario Linux en casa, le agregan el grupo sudo, sin quitarle los grupos a los que ya pertenece. Para que los cambios tengan efecto, debo salir y reiniciar nuevamente la terminal, o a veces es mejor reiniciar completamente el equipo. Y ya puedo ejecutar comandos con sudo.